Tenemos la función y igual a 7 sobre x menos 2. La gráfica en este caso es una representación en el plano cartesiano de esta función. Y vamos a analizar para esta función el dominio y el recorrido que garantizan que esta expresión sea una función. Sobre todo el dominio eh, debe tenerse claro ¿Cuáles son los valores que puede tomar x para que esto en realidad sea una función? Ahora, observemos que tenemos aquí una expresión de forma racional, una expresión que tiene la forma fraccionaria, en la cual, en un momento dado, habrá que dividir, eh, cuando encontremos algunos valores de x, habrá que dividir 7, entre lo que abajo de al restar x menos 2. Sabemos que en una división, el dividendo, que en este caso sería x menos 2, no puede ser igual a 0. Y por lo tanto, la condición esencial para esta expresión es que el denominador, de esta forma fraccionaria, sea diferente de 0. Ahora, el denominador es x menos 2, y por lo tanto... La condición aquí, o la limitante, es que x menos 2 sea diferente de 0. Ahora, para que x menos 2 sea diferente de 0, eh, la única posibilidad de que ese e igual a 0 sería que x valga 2. Entonces, la condición aquí sería que x sea diferente de 2. x no puede tomar el valor 2, y con esto entonces queda asegurado que x en general va a ser diferente de 2. Entonces x puede tomar cualquier valor real, pero no puede tomar el valor 2, y por lo tanto el dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales, menos el conjunto unitario formado por el número 2. Listo, ahora vamos a encontrar cuál es el recorrido, o mejor dicho, cuáles son los valores que puede tomar eh, Y, o que va a tomar Y, eh, y para ello una forma fácil de hacerlo es analizar Y a través de las operaciones en las cuales va a estar involucrado. Pero aquí donde la tenemos, como está expresada la función, de hecho y no es fácil analizar o determinar qué valores puede tomar. Pero una forma sencilla de hacerlo es despejar x y expresar x en términos de y. Entonces vamos a despejar x de esta expresión. Partimos de que y... Es igual a 7 sobre x menos 2. Y dado que esto es una igualdad, es una ecuación, podemos eh, multiplicar ambos lados de la ecuación por x menos 2. Entonces nos queda y por x menos 2 igual a 7 sobre x menos 2 por x menos 2, aquí podemos cancelar x menos 2, y tan solo nos queda y por x menos 2 igual a 7. Listo, no olvidemos que el objetivo es despejar x, y ahora podemos quitar a y del lado izquierdo de la ecuación, y eso lo logramos dividiendo ambos miembros de la ecuación entre y. En el lado izquierdo simplificamos y. Y nos queda que x menos 2 es igual a 7 sobre y. Ahora eh, vamos a quitar el 2 del lado izquierdo. Como 2 está restando, una forma de quitar este 2 Sería sumando en el lado izquierdo 2, y de hecho tenemos que también sumar 2 en el lado derecho de la ecuación. Entonces simplificamos 2, y nos queda en el lado izquierdo x, y en el lado derecho nos quedará 7 sobre y más 2. Llegados a este punto, como ya hemos despejado y, podemos analizar y observamos que y hace parte... Eh, al igual que x en el caso anterior hace parte de un denominador y por lo tanto al ser denominador y no puede tomar el valor de 0 porque la condición en las expresiones eh, fraccionarias, en las expresiones racionales es que el denominador no sea 0 y de aquí concluimos que y tiene que ser diferente de 0. Si observamos la expresión anterior, eh, vamos a poder determinar que no hay otra limitante, no hay otra operación crítica que pueda eh, de pronto limitar los valores de Y. Y entonces de aquí ya podemos concluir que el recorrido o rango de la función, que aquí le hemos llamado F, va a ser el conjunto de todos los números reales, es decir, Y puede tomar cualquier valor menos 0. Y no puede tomar el valor 0. En definitiva, entonces, hemos encontrado que el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales menos el conjunto 2 y el rango es igual al conjunto de los números reales menos el conjunto formado por el 0. Es decir que X, que es parte del dominio, puede tomar cualquier número real menos el 2 y va a tomar también cualquier número real menos el 0.